Hola, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenido una vez más al canal de Amenofis, el canal de todos nosotros. Hoy te traigo algo que bueno, ya te lo tenía prometido, que lo, lo puse un día y después lo saqué porque tenía algún error, y es el zapper con cajita. Es el zapper para todo aquel que no sepa cómo construirlo, y bueno, esta vez te lo traigo de una manera didáctica, y bueno, utilizando solamente dos cables. Este zapper, si bien utiliza plaquetas, si bien es cableado, me las arreglé para que solamente usemos dos cables. Y si vos también te las arreglas, te vas a dar cuenta que quizás no tengas que usar ningún cable. Así que bueno, este es el tutorial para armar el zapper con dos cables o sin cables. Y primero, antes de pasar al tutorial te quisiera contar algo acerca del protocolo de Bob Beck. Porque, bueno, Bob Beck, si no sabes, es un, un científico que solucionó el problema del SIDA, el cáncer y muchas enfermedades incurables. Pero que la FDA vio que el dispositivo era barato y que prácticamente no había que ir ni al hospital y pff, se lo censuró. Hoy por hoy encontramos todas las soluciones a esta opresión que estamos viviendo en el siglo XXI con respecto a la FDA, si no sabes lo que es la FDA, te después buscarlo que son los mismos del Códex Alimentario, los mismos que te dicen que comas basura y que lo bueno no lo comas, son los mismos que quieren eliminar y erradicar de nuestra dieta las sustancias alimenticias como hierbas que sanen y esas cosas. Bueno, y son los mismos que promueven los laboratorios para que hagan pastillas y que vos tengas pastillas en vez de curarte. Así que bueno, primero te quería mostrar algo acerca del protocolo para que sepas bien cómo usar este aparato y no tengas dudas en usarlo. Así que bueno, vamos con eso. El primero de los cuatro pasos es el uso de microcorrientes de electricidad conocida como micropulsificación o electrificación de la sangre. El segundo paso para la cura es la pulsación magnética, que es un aparatito que muy próximamente lo voy a estar explicando. Es la aplicación de un campo magnético pulsado sobre la piel. Luego, tomar plata coloidal iónica es el tercer paso. Y luego, beber agua ozonizada es el cuarto paso. Estos son los cuatro pasos del protocolo del doctor Bob Beck para dejar la sangre en estado inmortal. Pero también hay una quinta y la quinta forma aplica frecuencias suaves para armonizar y relajar el cerebro usando su sintonizador de cerebro, también conocido como biotuner. Las personas que intentan el protocolo de Bob Beck provienen de todos los ámbitos de la vida. Algunos buscan una manera de mejorar su salud, otros enfrentan un desafío a la salud o están en un punto donde los protocolos de salud establecidos les han fallado. Un comentario que escuchamos de muchos que intentan el protocolo de Beck es que se han dado cuenta de que nuestra salud depende de cada uno de nosotros. A medida que aprenda más sobre Bob Beck y el protocolo de Beck, deje que su corazón sea su guía para decidir si esto es adecuado para usted. Esta es una oportunidad, como diría Bob, de recuperar su poder. Robert Beck, o como él prefería que lo llamen Bob Beck, era un campeón de las personas en asuntos de salud. Creía en compartir libremente lo que descubrió. Como fuente oficial de información sobre Bob Beck y el legado de salud que dio al mundo, honramos sus logros y celebramos su vida. Su legado continúa a través de este sitio, mientras continuamos compartiendo más sobre el protocolo de Beck y el sintonizador de cerebro. Las entrevistas con Bob, los efectos personales de Bob, sus conferencias, las experiencias de quienes usan las unidades de Beck, así como las entrevistas, con quienes lo conocieron bien, son nuestros recursos para la información que usted verá aquí. El protocolo de Bob Beck se desarrolló gradualmente de 1991 a 1997. Es un protocolo bioeléctrico de salud natural diseñado para ayudar al cuerpo a curarse a sí mismo. El primer paso se conoce como micropulsificación o electrificación de la sangre o terapia de microcorriente. El segundo paso es la pulsación magnética, el tercero es beber plata coloidal iónica y la cuarta parte es beber agua ionizada o sonizada. El protocolo de Beck parece tener un efecto positivo en el sistema inmunitario en un nivel muy básico para ayudar a nuestros cuerpos con una amplia variedad de desafíos de salud. Ahora les quiero hablar un poco del sintonizador de cerebro o biosintonizador, que es un dispositivo que voy a estar enseñando a armar muy próximamente. El sintonizador de cerebro fue desarrollado por Bob Beck en 1983. Fue uno de los primeros en simplificar una unidad de tipo de estimulación eléctrica craneal para que sea fácil de usar en el hogar. Se sabe que la aplicación de frecuencias curativas a la cabeza Mejora la función cerebral, lo que ayuda a disminuir el estrés y la ansiedad, así como a mejorar la memoria y el sueño. El sintonizador de cerebro también se ha utilizado para ayudar con las adicciones. Bobek era un hombre con una increíble variedad de intereses y logros. La historia de vida de Robert C. Beck revela su brillantez, sus logros, su exterior a veces áspero, su sensibilidad, sus debilidades y lo más importante, su cálido corazón. Mire o escuche o lea mientras las personas comparten sus experiencias de la vida real con el protocolo de Beck, micropulsado, pulsos magnéticos, plata coloidal iónica y agua ozonizada, así como el sintonizador de cerebro. Para su conveniencia, también hemos incluido este video completo para que puedas fabricar el primer dispositivo de la unidad del protocolo de Bob Beck, que sería el dispositivo para emitir micropulsaciones. Los materiales para hacer el zapper con cajita es primero una plaqueta que esté agujereada, que presente de un lado esto y del otro esto, agujeritos... La plaqueta puede ser de 5x5 o en este caso es de 10x5. Se puede usar una plaqueta súper chiquita, pero por ahora vamos a empezar con esto para que podamos ver bien todo. Este es el potenciómetro, un potenciómetro de 100K, lineal, tiene que ser lineal. El vástago puede ser, en este caso, largo o quizás más cortito para que la perilla... Que uno le vaya a poner no sobresalga tanto. Luego vamos a conseguir una perilla de encendido apagado. Puede ser este modelo, puede ser una ficha de este tipo también. Cualquier ficha que sirva para encender y apagar. Bueno, el famoso jack este es mono, y tiene pata de corte. En este caso podemos ver que acá, en esta del costado, esta es la parte de esta, o sea, corresponde al contacto este de acá afuera. Que en el plus sería el contacto de la parte de acá afuera. ¿Mm? Así que nosotros ponemos acá, si desarmamos el plus, vamos a anotar con el tester el contacto de esta chapa de acá, perdón, de esta chapa de acá, afuera, va a ir a esta chapita que sale de acá. Que luego la de adentro va a corresponder a una de estas dos. Eso es lo que tenemos que buscar ahora. Para eso con el tester, lo vamos a poner en continuidad, que es donde las dos puntas hacen un pitido... Y una vez que tengamos eso, vamos a buscar, vamos a apoyar una pinza en la patita del plux que sobresale. Y vamos a buscar cuál de las otras dos es la que corresponde. ¿Será esta? Ahí está. ¿Y de este lado? Nada. Ahora, si nosotros sacamos el plus, estos dos tienen que emitir un pitido, porque justamente Nada. Pero, ¿y qué pasó? Motherfucker. El Jack tiene tres patitas, por lo menos el que es mono y tiene pata de corte. Ya si es estéreo con pata de corte, vamos a encontrar que tiene cinco patitas. Pero no hay problema, podemos usar uno estéreo o un mono. La manera en que vamos a chequear las patitas es de la siguiente forma. Nosotros sabemos que esta patita que sobresale acá, corresponde a esta parte de acá, que nosotros le decimos masa. Pero en realidad es uno de los dos contactos. Este corresponde, sería a la chapa grande de, del plus. Este es el plugs... Tiene dos contactos, la punta y más acá. Entonces, el de más acá correspondería a esta pata. Si nosotros chequeamos con un tester o un multímetro, vamos a tocar una pata y luego vamos a ver que tiene relación con esta. Hace el pitido. Luego tenemos la patita del medio, del plus, que vamos a poner una de las pinzas del multímetro en, en la salida del plus. Y con el otro lado vamos a buscar cuál de las dos tiene relación. En este caso sería la que está del otro lado a la chapita esta. O sea que acá tenemos la chapita esta. La que tiene el contacto para el plus es esta. Y esta es la que se corta. Por ejemplo, si yo toco estas dos no me tiene que dar pitido, pero si yo retiro el plus, ahí tiene que haber un contacto. Ok. Entonces, este corte es el que hace que se apaguen las luces cuando uno conecta el plus. Bien, acá tenemos el jack, ahora vamos a ver qué más se necesita vamos a necesitar dos, di dos diodos led rojo y verde o uno bicolor pero no sirve el bicolor de las tres patitas sino que tiene que ser un bicolor de dos patitas un capacitor de 22 microfaradios por 50 voltios el capacitor puede ser por 35 voltios por 50 voltios o por 63 voltios, y hasta por 100 voltios, podemos poner 22 microfaradios por 100 voltios, no pasa nada. Luego vamos a necesitar dos diodos Zener, estos diodos son especiales, son especiales porque solo permiten una cantidad de voltaje, en este caso son de 18 voltios, Así que hay que comprar diodo sener de 18 voltios por un cuarto de watt o por medio watt y hasta por un watt también sirve. Así que no importa. En este caso creo que compré de medio watt, pero con un cuarto de watt funciona. Vamos a necesitar también un capacitor. Estos son capacitores de poliéster. En este caso es de 100 nanofaradios. A ver si lo podemos ver bien. Ahí está. 104 dice. Significa porque es 10 más 4 ceros. Son 100.000. 100 nanofaradios. El capacitor puede ser este tipo de poliéster. Puede ser de cerámica. Este tipo de lentejita también. Dice 104. O puede ser... Eh, de un tipo parecido al de tantalio Pero no son de tantalio Estos serían los tres modelitos de capacitor que te pueden vender Los tres son de 100 nanofaradios Vamos a necesitar también una resistencia de 150K Dos resistencias de 100K Una resistencia de 2M2 2 o 2M4, en este caso conseguí una de 2M2, 2, rojo, rojo, verde. Pero también va una de 2M4 o una de 2M2, 2, no importa. Eh, ¿Qué más? Una resistencia de 820 ohm. Y ya con estos componentes, ah, perdón, el más importante de todos, una, un circuito integrado 358, LM358, vamos a ver si lo podemos reproducir con el SOM. Ahí está. Entonces, vamos a seguir el esquema de Bob Beck que nos deja en el tomo número 11 de Guía de Dispositivos de Energía Libre, un libro escrito por Patrick Kelly. Bueno, primero vamos a poner el circuito integrado en la mitad de la plaqueta. Lo que primero que vamos a tener que, que descubrir es que el circuito integrado eh, tiene de un lado... Una marquita. Y del otro lado no tiene nada. De un lado tiene una marquita, del otro no tiene nada. Vamos a ver si la vemos la marquita. Ahí se ve. Sí, ahí está la marquita. Ahí. Y de acá no tiene nada. Así que bueno, vamos a ponerla en el centro. Muy bien. Ahí está. Y ahora lo que tenemos que hacer es. La resistencia de 2 Megom 2 se la tenemos que unir a pata 1 y a pata 2, nosotros tenemos pata 1, vamos a hacerlo así, pata 1, pata 2, pata 3, pata 4, pata 5, pata 6, pata 7 y pata 8, nosotros ahora tenemos que unir esta resistencia entre pata 1 y pata 2. Pero no solo vamos a hacer eso. Vamos a, a meterla por este agujerito. Así. O sea, la cosa sería simple, ¿no? Ahí. Metemos por el agujerito. Bajamos. Y ahí quedó. Pata 1, pata 2. Habría que soldar de abajo. Pero en el lado de abajo que nos sobresale este pedazo de alambre lo vamos a llevar de pata 1 a pata 6 entonces nosotros tenemos pata 1 ahora no se ve bien o lo podemos hacer desde el lado de acá ¿no? Sí, va a ser más fácil Pata 1, pata 2, pata 3, pata 4, pata 5 y pata 6. Entonces, la resistencia de pata 1 la tenemos que llevar a pata 6 por el lado de atrás. Ahí estaría en pata 6. A ver, pata 1, pata 2, pata 3, pata 4, pata 5, pata 6. Ahí. Esto es muy importante. Que tengamos los puentecitos listos. Entonces, primero vamos a soldar... Las partes. Vamos a soldar eh, la resistencia. Muy bien. Soldamos... La resistencia junto con pata 1 del integrado. Ahí lo vamos a dejar los dos igualitos. Y vamos a soldar. Pat resistencia con pata 1 del integrado. Resistencia con pata 1 del integrado. Y ahora, como dijimos... Vamos a tener que ir con el alambre hasta pata 6, muy bien, de pata 1 a pata 6 y vamos a soldar el puente, muy bien. <coughs> Ahí lo tenemos, faltaría soldar la resistencia con pata 2, muy bien. Resistencia con pata 2 y a pata 1 y a pata 6, así que cortamos el puente que sobra de pata 6, ahí está, y cortamos el pedazo que sobra de la resistencia también, ahí está. Ahora damos vuelta y lo que vamos a hacer es colocar el capacitor... En este caso vamos a usar este, el de cerámica, pero pueden ser cualquiera de los tres que ya les mostré. Lo vamos a insertar en pata 2 y en pata 4. Así que sería estas patas que ahora yo les señalo acá. ¿Eh? Pata 2 y pata 4. Lo que vamos a hacer es a meterlo por este agujerito y... Como acá no, no me quedó porque está la resistencia, se lo voy a poner en el de más atrás, que es lo mismo. Ahí está. Pim, pim, pim, pim, pim, bajamos el capacitor, que queda a la misma altura que la resistencia. Y ahora, estos dos van soldaditos nomás. Uno pata 4 y el otro pata 2. Muy bien. Vamos a cortar ahora lo que sobra. Muy bien. Ahora lo que vamos a hacer es... ...colocar las tres resistencias, la de 150K... Y las dos de 100K. Empata 3. ¿Cómo vamos a hacer esto? Ya no quedó lugar. A ver. No quedó lugar. Pero bueno, vamos a hacer el intento. Lo que vamos a hacer es, eh, nosotros tenemos, esta es la línea de pata 1, la línea de puntitos para meter en pata 1, la línea de puntitos para meter en pata 2, y la línea de puntitos para meter en pata 3 y en pata 4. Lo que vamos a hacer es meter una resistencia acá, la de 150K, al lado le vamos a meter la de 100K, y al lado, la de 100K, ahí está, ¿Cómo quedó, ahí están las tres chicas en la línea de pata 3. Entonces lo que vamos a hacer ahora es conectar esta resistencia soldada a esta, esta soldada a esta, y esta por abajo va a tocar a la pata 3. vamos a ver, damos vuelta y hacemos así, esta dijimos que va a ir hasta pata 3, vamos a soldar. ya quedaron, uff, esta se, se levantó un poco, no importa, bueno, ahora lo que vamos a cortar es las obras. y lo que vamos a hacer es lo siguiente, La resistencia de 150K la vamos a llevar a una de las patas del de integrado. La otra resistencia de 100K a otra pata y lo mismo vamos a hacer con esta. Vamos a revertir un paso para atrás y es... Que la resistencia de 150, el pedazo que sobresale del lado de abajo, se lo tendríamos que haber llevado a pata 5. Y ahí yo me olvidé. Así que se la voy a sacar, le voy a poner otra nueva para que lo hagamos bien. Vamos a revertir el proceso. Eh, no, la de 150 no. La de 100, porque la de 150 es la que va al integrado. Vamos a sacarla del medio. Ahí está. La vamos a dejar ahí. Y vamos a abrir el agujerito nuevamente. Ahí está. Para poder volver a meterla. Vamos a, en todo caso, a meterla al revés. Ahí. Y ahora sí, con este pedazo que queda, nos vamos a ir hasta pata 5. Vemos que hicimos pata 3 y ahora pata 5, vamos a seguir hasta allá. Muy bien. Esos son los dos puentes que tienen que haber sí o sí. De pata 1 a pata 6 y de pata 3 a pata 5. Muy bien, ahí vamos a soldar, ahí está, soldamos primero la resistencia y luego a pata 5, muy bien. Bien, las tres resistencias tienen que estar juntitas. Así que le tengo que poner un puntito estaño ahí. Bien, y vamos a cortar el sobrante de la resistencia. Ahí está. Bueno, ahora como dijimos... Vamos a ir, con la resistencia de 150K, vamos a ir a pata 1. Con la resistencia de 150K, vamos a ir a pata 1, donde estaba la de 2 megohm 2 Metemos así, metemos por acá. Muy bien Un poquito nomás Con tal de que asome un poquito ahí Ya estamos Vamos a soldar Soldamos la resistencia de 150K En pata 1 muy bien ahora tenemos dos de 100k la otra de la, la que está lejos que me quedó el palito largo está la vamos a llevar a pata 8 porque está largo el palito la vamos a llevar por acá por acá y la vamos a meter en pata 8. Eh, puedo llevarlo por arriba, puedo llevarlo por el costado, por donde yo quiera. Sí. Siempre y cuando no se toquen. Bien. Eh, vamos a meterlo en este que me quedó cerquita. Ahí. Entonces ahí ya engancho con pata 8. Este es pata 8. Muy bien. Y me quedaría esta resistencia de 100k que la vamos. A conectar en pata 4. O sea, en la misma pata del capacitor de poliéster o de cerámico. Entonces, doblamos y la metemos al lado. Muy bien. Muy bien. Ponemos ahí y vamos a soldar. Soldamos la resistencia de 100K a pata 4. Muy bien. Nos quedó esto. Notarán que hasta ahora no hemos metido ni un cable. ¿eh? Muy bien. Entonces ahora vamos con los otros componentes. Los dos zener. Los vamos a poner juntitos. Donde tienen la marquita esa. Ahí está. Y vamos a juntar estas dos partes. Tenemos las dos marquitas de este lado. Y vamos a juntar el otro lado. Muy bien. Ahí está. Y vamos a meter... Una de las patitas para soldarla con pata 7 del integrado, vamos a chequear en el plano, que esto es así, eh, tenemos pata 7 y uno de los dos zener, entonces pata 7, vamos a meter uno de los zener, ahí del otro lado no hay que hacer puente, así que podemos usar directamente cortar. Ahí está. Y soldar el pedacito. Muy bien, entonces, eh, bueno, acá esto vamos a soldar, esta unión de los ener la vamos a soldar y luego le vamos a cortar el sobrante. Bien, ya cortamos el sobrante, ahí está, y ahora esta punta tiene que ir a las luces. Las luces son dos, y tienen una patita más corta y tienen una patita más larga. Nosotros lo que tenemos que hacer ahora es unir a los dos LEDs. O sea, que los vamos a clavar en la plaqueta, uno para este lado y el otro para el otro lado. Vamos a ver cómo es esto. Por ejemplo, yo meto el rojo con la patita más larga para ese lado. Esta es la patita más larga. Entonces yo el verde, la patita más larga, va a tener que ir de este lado. Ahí está la patita más larga, la doy vuelta y los conecto, los paso por el agujerito. Ahí está. Entonces del otro lado me van a quedar las patitas al revés. Vamos a poner los dos leds, uno juntito al lado del otro. Y las patitas vamos a hacer lo siguiente. Doblamos para acá, doblamos para acá, estas dos van a ir juntitas, doblamos para acá y doblamos para acá y estas dos van a ir juntitas. Soldamos. Bien, nosotros teníamos ahora eh, que conectar el cener a las luces. Según nos muestra el plano, los dos zener van acá a las luces. Así que lo vamos a conectar en cualquiera de las dos patas, no importa si de este lado o de este lado, porque no importa. Así que lo vamos a hacer de este lado. vamos a meter por acá, metemos por ahí, ahí está, y del otro lado soldamos esta a la patita más cercana de los leds. Bien, acá me quedaron las patas de los LED que las vamos a cortar. Pero vamos a ver si no las necesitamos para nada. Este de, del CENER del lo vamos a cortar. Ya no lo necesitamos más. Bueno, el CENER quedó conectado a las luces. Y ahora falta, como dice el plano, Luego de las luces, viene el capacitor, el negativo, hacia las luces. Entonces vamos a agarrar el capacitor y hacia las luces tiene que ir el lado que tenga esta bandita blanca. Del otro lado no hay ninguna bandita. Así que el lado de esta bandita blanca tiene que ir hacia las luces. Lo vamos a poner de este lado, ahí, entonces lo bajo bien, y de este lado que tenemos, las dos patitas donde esta que es el negativo, la vamos a conectar a las luces, Cortamos el sobrante. Bien. Entonces acá nos queda el positivo del capacitor. Que el positivo dice el plano que va a ir a... Al jack. Exactamente a la patita que es la patita de corte. Porque la de arriba es la que va al plugs Así que tenemos que ponérselo el capacitor a la patita de corte del jack Pero eso lo vamos a dejar para después Ahora vamos con... Eh... Ah no, creo que ya terminamos Sí, ya terminamos Así que bueno, ni un cable y ya prácticamente hemos terminado el zapper Entonces vamos a... Cortar las patitas de los LED que quedaron sobrando. Cortamos una. Cortamos la otra. Cortamos la otra. Y cortamos la otra. Muy bien. Nos queda la patita del capacitor que va a ir al jack. Y nos queda... <risa> Bueno, vamos a poner el jack primero que nada. Bueno, como dijimos, el jack tiene esta patita de costado que pertenece a esta parte exterior. Y luego vamos a buscar la patita que es la pata de corte. La patita que es la pata de corte es la patita que no tiene que tener relación con el plus. Así que le vamos a meter el plus... Y esta del medio, chiquitita, tiene que salir por acá. Bueno, la que salga por acá, tenemos que elegir la otra para conectarla a la pata positiva del capacitor. Así que tocamos ahí, vemos que están dando, está haciendo contacto. Y buscamos del otro lado, esta no es, acá. Quiere decir que esta conecta con esta y que el capacitor tiene que ir a esta pata. O sea que la vamos a doblar un poco para diferenciarla. Y listo. Entonces, lo que vamos a hacer es volver a meter la patita para arriba. La doblamos. La volvemos a meter para arriba. Y la sacamos de este lado. Muy bien, ahí salió, y ahora se la tenemos que conectar a esta parte del jack. El jack lo vamos a poner así de costado, para que se entienda todo bien, ahí de costado. Cortamos el sobrante. Bien, ya lo tenemos ahí. Ahora, ¿qué más? Tenemos que enganchar el potenciómetro. El potenciómetro lo podemos poner de este lado, directamente clavándolo en tres agujeritos. Ahí está, clavadito, le soldamos. Y vamos a conectarle al lado la resistencia de 820 ohm. La resistencia de 820 ohm. Se la vamos a conectar. Como dice el plano. Eh, a la pata del costado. Vamos a usar este costado. Así que yo se la pongo ahí a la pata del costado. Y de acá tenemos que ir... De la pata del costado, tenemos que ir hasta el jack, nuevamente. Así que, lo que vamos a hacer es usar mejor este costado, que está más cerquita del jack. Así que, mira, nos quedó todo ahí nomás. Metemos, metemos por ahí, pim, pim, pim. ¿Dónde quedó? Ahí, al lado de la pata del, del potenciómetro. Y luego nos queda, pero justo para meterla en el jack. Ahí. Así que lo que vamos a hacer, a ver si me sale... A ver, a ver... Si me sale... Muy bien, soldamos el jack y soldamos la resistencia de 820 ohm. Y se la pegamos a la patita del capacitor del potenciómetro. Muy bien. Cortamos el sobrante de la resistencia de 820 ohm. ¿Y qué nos quedaría? Nos quedaría eh, esta patita. Que no es la de corte. La de corte es la que iba al capacitor. Esta es la patita que tiene que ir a... A ver, vamos a revisar qué es lo que dice el libro gordo de PTT. La patita que nos queda, que sería esta de acá arriba, va hasta pata 6 o pata 1. Hay que llevar directamente un cable, así que acá no nos queda otra que usar un cable... A ver, a ver, a ver. Sí, no nos queda otra que usar un cable. Ahí tenemos el cable, el primer cable que vamos a usar para todo este asunto. Entonces, vamos a soldar un extremo del cable al jack. Ahora sí. Ahora se soldó bien. Y con el cable... Vamos a ir hasta la pata 8. ¿Dijimos? A ver, esto de la amnesia. Pata 8, a ver qué dice Bob Beck. Que viene hasta patas, no, pata 6 o pata 1. Bien, pata 8 era por acá, nada que ver. A pata 6. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahí está. Vamos a pelar un poquito el cable. Y lo vamos a insertar en pata 6. Entonces ya tenemos el cable a pata 6. ¿Y qué nos faltaría resolver? El tema de las baterías y la llavecita de encendido. En este caso no se la voy a poner porque para no extender más el video, vamos a ponerle directamente los pines de la batería y vemos cómo funciona todo esto. Bueno, el positivo, el positivo a pata 8 y el negativo a pata 4. Pata 8 es el de la resistencia de 100K. A ver, a ver, a ver si lo vemos por aquí. Pata 8 es el de la resistencia de 100K, así que lo vamos a poner al ladito, a ver, vamos a hacer bien las cosas porque si no no entra, ahí está, lo ponemos al ladito, vamos, vamos, que entre por el agujerito, ahí está, ahí entró, ¿Mm? ahí entró, damos vuelta Agarramos el pedacito de alambre y bueno, se lo tenemos que pegar a la pata 8, un poquito de estaño. Muy bien, cortamos el sobrante de pedacito de cable y ya nos quedó el rojo en pata 8. Ahora vamos con el negro a pata 4. damos vuelta y soldamos el sobrante del cable, y ya tenemos para conectar las baterías. Eh, acá el potenciómetro, me falta conectar la pata del medio, que según el plano, la pata del medio, simplemente... Tengo que llevar un cable hasta el diodo zener. O hasta la pata 7. Así que vamos a usar dos cables. Llevamos uno con este. Y ahora vamos uno que vaya de la pata del medio del potenciómetro hasta pata 7. Bueno, primero vamos a ponerle los ca caimancitos, ponemos los caimanes, que son los que se van a agarrar a las baterías. que sopla para no quemarse, muy bien, entonces ahí yo lo abro, lo trabo con el dedo y ahí le ponemos el forrito, suéltame, muy bien, ya tenemos uno, vamos con el otro, Abrimos, le ponemos el dedo, pasamos, apretamos y sacamos. Ya tenemos los dos caimancitos para las baterías. Nos queda nomás un cable del potenciómetro a pata 7 del integrado o a pata Walsener. Vamos a usar un cable amarillo para la buena suerte. Y vamos a soldar directamente por debajo de la placa. ¿Por debajo de la placa? No, vamos a hacerlo bien, vamos a hacerlo por arriba de la placa. Vamos a pelar un poquito el cable. Muy bien. Entonces lo que vamos a hacer es, meter ahí, tin tin tin, a ver si se puede ver bien ahí lo que vamos a hacer, meto en el agujerito que está al medio, o a ver un poquito más acá, ahí, ahí entró, doy vuelta, y lo ponemos contra la patita que vamos a soldar, ahí está, estaño, y soldamos, muy bien, ahí nos quedó bien, el cablecito ahora lo vamos a llevar, Ver, algo para señalar, acá, tiene que estar pegado con el cener con esa puntita, así que el cable lo vamos a poner al lado, vamos a pasarlo por acá, vamos a meterlo en el agujerito que está al lado de la patita del zener, ahí entró, y del otro lado simplemente lo tengo que pegar al lado, que sería el contacto del zener. Bueno, parece que quedó. Sí, yo creo que sí. Bueno, ahora vamos a la prueba de fuego. Vamos a agarrar las baterías. Vamos a ponerle el positivo a donde dice positivo. Simplemente enganchamos así. O enganchamos así y el otro lo enganchamos Ahí. por acá, 3, 2, 1. ¿qué pasó?, ¿qué pasó?, esto es típico de mis videos, que las cosas no funcionen de buenas a primeras, pero bueno, quiso parpadear la luz, ahora hay que buscar qué fue lo que pasó. ¿De qué me olvidé? Hay que hacer todo el chequeo. Ah, no, no me olvidé nada. Acá hay un contacto que se está tocando. Vamos a sacar ese contacto. Estas cosas hay que revisarlas bien, porque si dejamos un contacto tocándose, por más minúsculo que sea, como podemos ver ahí, luego no funciona. ahí está el error, estos dos no se tienen que tocar y se ve que hay un poquito de estaño que los está haciendo tocar, vamos a limpiar la zona, esto es muy importante porque uno puede seguir los pasos bien y luego no funciona por un detalle tan pequeño, a ver ahora, ahora sí, ahí está. Entonces, ahora ya superamos un problema. Vamos a verificar nuevamente qué es lo que pasa con este aparatito. Vamos a conectar acá y vamos a conectar acá. Muy bien. Ahora lo tenemos trabajando. Bueno, con respecto a esto, mucha gente dice no, pero yo le conecto esto y se apagan las luces. Es lo que tiene que pasar, porque la pata de corte desconecta a las luces. Una vez que nosotros sacamos esto, tiene que volver a andar. El potenciómetro es para fijar la potencia. La frecuencia es de 4 Hz, y con esto le damos más potencia o menos potencia. Eh, bueno, ¿qué más? Creo que con esto está bien. El zapper con dos cables, más dos para las baterías. Esta es la manera que se me ocurrió para que no se rompa, para que dure más. Y bueno, ahí lo tenemos. Bueno, y por último, decirte que el zapper se conecta... Ahora te voy a mostrar el Mini Zapper, que es este. ¿Te acordás del otro video? Sería lo mismo que te muestro ahora, pero bueno. Acá están los componentes en una cápsula. ¿Eh? Es lo mismo. Este es el Mini Zapper. Y se conecta a tres baterías. ¿Mm? Estos son tres baterías. Compras tres baterías. Y las conectas de la siguiente manera. Vamos. Tres baterías de las que compramos en el kiosco. De las cuales vamos a poner dos de esta manera. Observen ahí. Y vamos a agarrar la tercera y vamos a meterlas en donde encajan. Esta encaja acá. Así que ahí quedó una, esta encaja acá, ahí quedó la otra. Y luego el zapper no le queda otra que ir donde tienen que ir. Estaba ahí, estaba acá, y ya quedó andando el zapper. Bueno, después al zapper se le conecta un plus. Mucha gente cuando conecta el plus se asusta, porque uno conecta el plus y las luces se apagan. Pero es normal, porque esto es una indicación de que la batería está buena. Simplemente sirve para eso. Una vez que uno conecta esto, las luces se deben apagar. Luego, eh, la fichita esta, en la punta, viene con unos cocodrilitos yo aprieto acá y se abre la boca del cocodrilo estos cocodrilos se conectan a electrodos en este caso te voy a mostrar la bolsa que yo compré en la farmacia donde vienen 50 de estos aparatitos esto también se vende individualmente en la farmacia lo puedes comprar individualmente y bueno, te los tenés que poner en las arterias. ¿Vamos a gastar uno para la prueba? ¿Mm? Vamos a abrirlo así. Y nosotros ahora vamos a notar que en la parte de acá afuera, acá, ahí están las pulsaciones. ¿Mm? Yo, pre yo presiono acá y siento mi vena. En cambio de este lado, no. Ahí yo tengo... Los tendones y todo eso. Pero acá está libre, acá está la vena. Entonces, yo me voy a colocar ahí. Y ahí yo ya voy a estar transmitiendo corriente por las arterias. Entonces luego es muy fácil. Ponemos esto acá. Y ahí ya el zapper me va a estar haciendo las microcorrientes. El, las, el tiempo de, de electrocución de la sangre puede variar. Si estás muy apurado te podés hacer 10, 20 minutos, pero Bob Beck recomienda que hasta dos horas te podés estar sapeando la sangre. Las sesiones son de una vez por día para que luego el cuerpo pueda tener tiempo para eliminar Todas las toxinas, que son todos los virus, patógenos, parásitos que quedan muertos en la sangre, el cuerpo los tiene que eliminar. Luego, es muy probable que al otro día, que te hagas tu primer sapeo, puedas tener un poquito de fiebre. Eso significa que el cuerpo está eliminando justamente todas las toxinas. Así que no te preocupes que... No hay ningún problema, no te enfermaste ni nada. Simplemente es un estado un poquito febril que te puede pasar o no. Bueno, con respecto a la plata coloidal, este mismo zapper, este mismo aparatito, viene con un pequeño circuito que ya lo voy a estar mostrando, es una modificación que se le hace en la plaqueta, con la cual luego vamos a poder hacer plata coloidal luego voy a estar mostrando cómo hacer agua ozonizada y también voy a estar mostrando cómo hacer un pulsador magnético para emitir pulsos magnéticos adentro y ¿por qué digo esto? porque justamente Bob Beck dice que con esto limpiamos la sangre, con, el, con el, la plata coloidal limpiamos todo lo que son los intestinos, pero después hay órganos como el hígado, los riñones, donde se alojan los bichos y no llegamos con esto, ni tampoco llegamos con la plata coloidal. Por lo tanto, él diseñó un pulsador magnético, que es un aparato que te lo pones acá y no sentís nada, pero te emite un pulso magnético hacia adentro de los tejidos que genera microcorrientes y así podemos llegar adentro de los órganos como el ojo, el cerebro, órganos internos donde no llega el zapper ni la plata coloidal. Y bueno, y por último, te voy a estar enseñando un aparatito donde te pones dos pinzas en las orejas y pones una frecuencia de 4 Hz, por ejemplo, y ya te acomoda una parte del cerebro, te la relaja, te saca el estrés, luego pones otra frecuencia que es de 22 Hz, algo así, y esa va para otra parte del cerebro, y bueno, son como cuatro o cinco frecuencias, y estabilizas y equilibras tu cerebro y vas a notar inmediatamente una claridad mental superior. ¿Mm? Así que bueno, esto para que lo sepas que empezamos con el Zapper, pero que vamos a seguir con el protocolo de Bobbeck completo. Bueno, y como siempre me equivoco, te quería mostrar que esto que hice está mal. Acá está la arteria, es que no, no me la supe medir bien. Yo me aprieto acá, ahí me están pasando los pulsos. Así que esto va acá. ¡Ay, los pelitos! Mucho cuidado con los pelitos, ¿viste? Porque cuando te lo despegas, te saltan todos los pelitos. Así que, acá está la arteria del lado de adentro de la mano. Y en los tobillos también están las arterias. Ahora no te puedo mostrar el tobillo porque me queda como medio... A ver. Acá tenemos el tobillo del lado de adentro. Ahí lo ves. Bueno, acá si te apretás... También vas a sentir la arteria, y también te pones el electrodo acá, y el otro en el otro pie, y bueno, listo. Ahí directamente la corriente pasa a la sangre. Así que no vas a tener problema con nada. Ojalá te haya servido, ojalá lo puedas hacer, ojalá ya estés pensando en comprar las partes para armarlo, y bueno, y si no tenés ninguna enfermedad, podés ir a un hospital y curar a chicos con cáncer, o ayudar a algún amigo que tenga sida, o alguna persona que conozcas que tenga alguna enfermedad. Y bueno, y a tus parientes le va a venir muy bien porque si bien no tiene ninguna enfermedad, esto te limpia la sangre y te la deja inmortal. Son las propias palabras del inventor. Así que bueno, sin más, te mando un abrazo y nos vemos en el próximo video. chao nos vemos.